you. Mm -hmm. Giorgio Vasari. Dice. Del joven hubiera sido muy competente en sus primeras lecciones si no hubieran sido tan volátiles y flexibles, para él tenía siempre el mismo valor aprender una multitud de cosas, la mayoría de las cuales fueron rápidamente abandonadas. Cuando comenzó el estudio de la aritmética, en pocos meses hizo un progreso tan notable, que podía desconcertar a su maestro con las preguntas y problemas que planteaba, todo el tiempo, mientras hacía las demás iniciativas, Leonardo nunca dejó de dibujar. El padre de Leonardo, Ser Serpiero, notó que algunos de los dibujos de su talentoso hijo eran extraordinarios y le mostró algunos a su amigo, Andrea del Berrocchio, que dirigía un taller en Florencia. Leonardo fue aceptado para el aprendizaje y pronto demostró ser un geómetra de primera clase. Vasari dice que durante su juventud, Leonardo hizo un número de cabezas de barro de mujeres sonrientes y niños que, según decía, aún se fabricaban y vendían en el taller unos 80 años más tarde. Entre sus primeras pinturas importantes se cita su participación en el bautismo de Cristo de Berrocchio que, según la leyenda, el maestro habría dejado inacabado al advertir la superioridad del alumno, y una anunciación en lo sufici, que quizá pintase en colaboración con Domenico Ghirlandaio y es probablemente su obra más temprana. florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, tres artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Melsi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Dos tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Berrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Esforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó los últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, 4 Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y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 Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, nota 2 puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Punto nota 3 como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, La Gioconda y La Última Cena, copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del Hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus constantes, y a veces desastrosos, experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Punto nota 4 Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos que contienen dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. cinco obras más famosas de Leonardo da Vinci. Una de las composiciones más aclamadas es la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa. Esta pintura es uno de los óleos más famosos del mundo. Sus dimensiones son de tan solo 73 x 53 centímetros, y es que a pesar de ser sobradamente mostrada al público, la primera vez que se observa al natural sorprende por su reducido tamaño. Su importancia reside en la nueva percepción de la profundidad, en un primer plano encontramos una misteriosa mujer que, a día de hoy, se sigue sin conocer su identidad y tras ella, un paisaje montañoso con un río, también muy discutido. Por último, la técnica empleada para su realización es el esfumato, la cual le otorga estos distintos niveles al cuadro. Este estilo consiste en la difuminación de los trazos estructurados en varias capas. Otra de las grandes creaciones de este incomparable artista es la Última Cena. En ella se representa el bíblico momento en la que los apóstoles y Jesús de Nazaret están reunidos como ves previa al desenlace de la vida del Mesías. Esta obra es un mural de enormes proporciones, 460x880 centímetros, realizada sobre la pared del convento de Santa María de Yegrasie, en Milán. Su elaboración no siguió los patrones corrientes para este tipo de construcción, sino que fue compuesta al temple, es decir, donde el disolvente utilizado es agua mezclado con materiales orgánicos, y óleo sobre dos capas de yeso. Este monumental diseño fue ejecutado entre los años 1495 y 1497, a la par que elaboraba otros trabajos. de mucho menor tamaño pero de igual valor simbólico, es el hombre de Vitruvio. Este dibujo de 34,4 x 25,5 centímetros muestra las proporciones físicas del ser humano. Tanto en la parte superior como en la parte inferior se señalan una serie de dimensiones idílicas, no solo para el cuerpo, sino también para la distancia que se abarca al andar o la envergadura de los brazos. Este descubrimiento, junto con el estudio del cuerpo del hombre en aquella época, marcó uno de los grandes logros del Renacimiento. El boceto está inspirado en los patrones anotados y documentados por el arquitecto e ingeniero Marco Vitruvio en el siglo I a día de hoy podemos visitarlo en la Galería de la Academia de Venecia. La Virgen de las Rocas fue hecha con la técnica de pintura al óleo sobre un tabla de madera. Como peculiaridad cabe destacar que se exponen dos modelos de esta composición y una tercera fue descubierta en el año 2005. Estas versiones muestran la Inmaculada Concepción, donde el elemento central es la Virgen con el niño Jesús y dos ángeles. Las diferentes muestras se pueden visitar en el Museo Louvre de París y en la Galería Nacional de Londres. Otro de los lienzos cumbres de este autor es el polémico San Juan Bautista, el cual tomó como modelo a su alumno Salai. Se ha especulado mucho sobre qué señala su mano, además, la sonrisa del personaje es igualmente ambigua a la que observamos en la Gioconda, lo cual, se cree, tiene un significado representativo. Fue creada entre 1508 y 1513 en óleo sobre madera. Bautismo de Cristo, en italiano, Battesimo di Cristo, es un cuadro del taller del pintor renacentista italiano Berroccio, algunas de cuyas partes se atribuyen a Leonardo da Vinci. Está realizado al óleo y temple sobre tabla. Mide 177 centímetros de alto y 171 centímetros de ancho, 151 centímetros según otras fuentes. Fue pintado hacia 1475-1478, encontrándose actualmente en la Galería de los Uffizi, Florencia, Italia. dones llueven de las influencias celestiales en los cuerpos humanos muchas veces naturalmente, y sobrenaturales a veces, de forma extraordinaria, mezclándose en un cuerpo únicamente la belleza, la gracia y la virtud, de tal manera, que por todas partes se vea este, muy divino, que al dejar detrás a todos los demás hombres, manifiestamente se conoce, que es, obra de Dios, y no adquirida por arte humano. Esto lo vieron los hombres en Leonardo que además, de la belleza del cuerpo, no alabado nunca bastante, tenía una gracia más que infinita en cualquiera de sus acciones. Y mucha virtud, que por todas partes el espíritu volvió en las cosas difíciles, que con facilidad los revolvía. Tuvo una gran fuerza, habilidad, espíritu y valor, siempre leal y magnánimo. Y la fama de su nombre se corrió, que no solamente en su tiempo fue querido, mucho más a posterior y después de muerto. Y realmente el cielo nos envía algunas veces a quien no representa solo a la humanidad, sino a la misma divinidad para que como modelo en sus acciones, al imitarlo, podamos acercarnos con el espíritu y con la excelencia del intelecto a las partes de las sumas del cielo. Y para experiencia se ven estos, que en algún estudio accidental intentan seguir los rastros, que estos, de maravilloso espíritu, si ellos lo son, y de la naturaleza son ayudados, cuando ellos mismos no son, al menos se acercan sus divinas obras, que participan de esa divinidad. Pero sueña en grande, tan grande y tan lejos como el mismo infinito. Usa la ecuación. 51% imaginación 49% sudoración y una vez zarpado el barco, no mires atrás, o llegas o llegas, no te guardes ningún talento, no hay talentos ni dones pequeños. Aprendamos a usar de manera diligente y enfocada aquello que ya tenemos integrado desde fábrica, el mago eres tú, Dios hará la magia. Los talentos enseñan que dones desiguales empleados con igual fidelidad tendrán la igual recompensa. No se vale claudicar, las cosas en la vida se hacen hasta que se consigue. Mis chicas y chicos malos, hemos llegado al final de este breve comentario, de la vida del genio. Leonardo da Vinci y se despide de ustedes su amigo Chavín. Abur, hasta luego, ahí se ve